Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda, y voy a hacer un ejemplo con el modelo exacto del transformador. En este ejemplo tenemos el modelo exacto, y nos piden calcular el circuito equivalente referido al lado de baja tensión, calcular el modelo de este circuito en por unidad, calcular la tensión en la entrada teniendo en cuenta una carga a la salida, la regulación de tensión, las pérdidas y la eficiencia. Está casi todo en este ejemplo. Entonces, tenemos el modelo según lo descrito por el enunciado calculamos la relación de transformación, que es igual a 28.88. Si pasáramos la impedancia del lado de baja al primario tendríamos que multiplicar por el cuadrado de la relación de transformación, y nos daría 4.17 más j5. Pero eso no fue lo que nos pidieron, nos pidieron pasar todo al lado de baja, entonces hay que multiplicar por el inverso de la relación de transformación al cuadrado, en el caso de la rama de magnetización, nos da 59.90, y 5 la parte resistiva y la parte reactiva da 12 ohmios. Haciendo lo mismo para la rama de magnetización, nos da un valor de 6, y 7.2 ohmios para la parte resistiva y reactiva respectivamente. Y al final tenemos el modelo que muestro en pantalla. Entonces, para calcular la tensión en la fuente, Primero calculamos el conjugado de la corriente en la carga, que resulta de dividir la potencia que nos da el ejercicio sobre la tensión en la carga, y eso nos da 360, y 1 con ángulo de 31 grados. La corriente sin conjugar resulta de cambiarle el signo a la parte imaginaria o de cambiarle el signo al ángulo. Entonces, la caída de tensión en la rama serie será esa corriente que acabamos de calcular multiplicada por la impedancia, y eso nos da 2.80, y 2 voltios con ángulo de 18.32 grados. La tensión de la rama de magnetización es la tensión en la carga más la caída de tensión que acabamos de calcular, y eso nos da 279.68 voltios. El equivalente de la rama de magnetización si fuera una impedancia seria es igual a 11.70, y 7 con ángulo de 78.68 grados. Esto lo hago para calcular la corriente por la rama de magnetización de dos formas. La primera es calcular la corriente sobre ese equivalente en serie que acabo de calcular. Simplemente sería la tensión de magnetización calculada en el paso anterior sobre la impedancia serie, y eso nos da 23.70, y 8 con ángulo de menos 78.68 grados. La otra forma es calcular primero la corriente por la resistencia, luego la corriente por la reactancia y sumar esos dos resultados y, como ven, el resultado es el mismo en ambos casos. Entonces la corriente total es la suma de la corriente por la rama de magnetización y la corriente por la carga, y es igual a 370, y 7.65 con ángulo de menos 34.42 grados. La caída de tensión en esa rama se ve igual a la impedancia multiplicada por esa corriente que acabamos de calcular, y la tensión en la fuente entonces es la suma de la caída de tensión que acabamos de calcular más la tensión en la rama de magnetización, y es igual a aproximadamente 283 voltios. La regulación de tensión entonces es la tensión de entrada menos la tensión de salida dividida por la tensión de salida y multiplicada por 100%. Y esto da como resultado una regulación de 2.17%. Las pérdidas en el cobre se calculan como el cuadrado de la corriente por la resistencia serie. Tenemos dos ramas en serie, por lo cual hay que tener en cuenta dos corrientes diferentes, y eso da como resultado unas pérdidas de 1507 vatios. Las pérdidas en el hierro son iguales a la corriente por la resistencia de magnetización al cuadrado por la resistencia de magnetización, y eso da igual a 1307 vatios. Finalmente, la eficiencia es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. La potencia de entrada es la potencia de salida más las pérdidas que acabamos de calcular, y eso nos da como resultado una eficiencia de 97%. Para calcular el modelo en por unidad... Primero definimos la potencia base como la potencia nominal del equipo, la tensión base la tensión en el lado de baja, aunque se podría seleccionar la tensión del lado de alta como tensión base y el resultado sería el mismo. La impedancia base es la tensión base al cuadrado sobre la potencia base, y eso nos da igual a 0.76 y 73 ohmios. La impedancia en por unidad es entonces la división del valor en ohmios sobre la impedancia base, en pantalla presento los valores de las impedancias serie. Igual para el caso de la impedancia de magnetización.